Bienvenidos, soy Mariel Viraguera. Es para mí un gusto volverlos a acompañar durante esta tercera semana de estudio. Comenzaremos a analizar el tema el autoconocimiento y desarrollo personal y su importancia en la búsqueda de empleo. En este módulo te orientaremos con estrategias que te ayudarán a identificar tus aptitudes, habilidades, destrezas y preferencias laborales. Para el estudio de los temas previstos, es necesario tener definiciones de las siguientes interrogantes. ¿Qué es el autoconocimiento? De acuerdo con Sibáñez Tello 2017, el autoconocimiento es un proceso continuo y dinámico que mediante el esfuerzo, la reflexión y la autoconciencia permite a la persona tener una percepción de sí misma, incluyendo aspectos emocionales, intelectuales, valores éticos, capacidad de autonomía y deseos de autorrealización, a partir de la cual poder definir su identidad personal y desarrollar su personalidad. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué es importante el autoconocimiento en el proceso de empleabilidad? En la actualidad existe un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo las empresas requieren nuevos perfiles profesionales con una formación sólida y destrezas en el manejo de la tecnología, capaces de responder de mejor manera a las nuevas tendencias laborales, para lo cual se requiere llevar a cabo un proceso permanente de introspección e identificación de las características y cualidades internas, así como el reconocimiento de aspectos externos que favorecen el desarrollo profesional. A continuación, explicaré una de las herramientas más utilizadas para favorecer el autoconocimiento y mejorar las probabilidades de empleabilidad. Me refiero al análisis FOD. Esta es una técnica de autoconocimiento que permite analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidad cara a la búsqueda de empleo. Vamos a analizar cada una de las características del FODA. Primero, debilidades. Son aspectos que limitan o impiden la obtención de metas y objetivos profesionales, mientras que las fortalezas son aspectos positivos con que cuenta una persona y que permiten tener una ventaja competitiva frente a otros postulantes. En este punto, se debe identificar las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos o logros obtenidos que puedan destacarse al momento de presentar una candidatura para un empleado. Por otro lado, las características externas, como las amenazas y oportunidades, son aquellas situaciones externas que pueden perjudicar o beneficiar en la búsqueda de empleo. ¿Les ha parecido interesante los contenidos abordados? Espero que sí. Ahora los invito a que ustedes profundicen a través de la lectura de los recursos y ejercicios de la Unidad 3. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar con éxito cada una de las actividades. Espero que estos conocimientos de estudio durante este módulo sean de apoyo para su formación. Hasta pronto.